¡Hola! Semidioses y gigantes. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí con Atreus en un mundo, en un reino diferente, el cual se llama Asgard. Estamos aquí en Asgard, nos ha traído los cuervos de Odín. ¿Por qué Estoy no aquí. Odín directamente? ¿Odín? ¿Por qué Odín? ¡Pájaro! ¿Esto es Asgard? ¡Oye, espera! ¿Por qué Odín? O sea, ¿por qué no hemos visto a Odín? Yo me esperaba que hablásemos con Odín o algo. Sea lo que sea, esto es precioso. Ni rastro sí. del Fimbool Winter. Total, ¿eh? Por cierto, eh, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, es una larga historia, ¿no? Pero, a ver, eh, los últimos dos capítulos, por así decirlo, estuvimos en el Reino de los Gigantes. Ahí conocimos a Groa. Groa, no, perdón. A la hija de Groa. Y también a la abuela. Por cierto, don, en la zona de la abuela encontramos una serpiente y a esa serpiente le, otorga, le, otorgam, le otorgamos lo que vendría siendo el alma de un gigante. Entonces eh, la serpiente cobró vida o recuperó el alma más bien. Se supone que estaba viva en un principio y ahí está el muro, gente. Espera, ya voy. Aquí está el muro. Este muro, amigos y que vamos a ver a continuación y que rodea bueno y que rodea todo ascar no se puede pasar es imposible a excepción de un pequeño secreto que el gigante que hizo este este muro contó a freya una zona secreta por la que poder penetrar esta gran muralla así que ojo ojo ojo piojo no eh, el caso es que la serpiente, bueno, pues por eso nos ayuda, eh, la serpiente del mundo me refiero, ¿no? Porque ya sacamos a esa serpiente en, eh, ahora mismo. ¿Y cómo es que está en el pasado? Porque nos ha ayudado en el pasado y ahora también. Y además es gigante. ¿Cómo es eso posible? Pues es algo que no llego a entender del todo. Ya que la serpiente ahora mismo está chiquitita eh, o no muy grande, tendrá que crecer bastante luchar contra Thor, que Thor le meta un martillazo que la vuelva al, al pasado y ya estaría, ¿vale? ya estaría arreglado pero claro, eso lo tenemos que ver si eso no se ve, la serpiente no significa entonces que que haya sido ¿estos bichos son diferentes? no ah, que me ha dado vale, ok Eje, a dónde ibas, campeón? Venga, crack. Que he hecho ah vale la cámara lenta. Vale a este lo matamos ya. Y a este también. ¿Dijiste que era bienvenido en Asgard? Sí, pero bueno es que hay criaturillas Nada, el juego funciona muy bien. Eh, no he cambiado los controles de Atreus, pero bueno. Tampoco sé si sí, los voy a poder cambiar tal cual. Ok. ¿Alguno más? Tenemos otra... Ah, ahora también tenemos desbloqueadas de las, las flechas estas de de Freya Gente, en el capítulo anterior estuvimos, por cierto, en el reino de los dioses Vanir... Vanaheimann... En el cual encontramos a Tyr, el cual eh, no nos mostró su espada ni nada. La verdad que fue bastante chasco. Me lo esperaba más épico el colega. Pero, ¿qué va? Me cago en todo, tío. ¿Sube o baja? Venga, hombre. ¿Qué dices, colega, hombre? No, no, no me potes, eh. Mueras. Vale. Aquí está el bueno de... Podrías haberme hecho rodear eso. Claro, o sea, sí, sí, la verdad es que bueno. Eh, estamos muy enfadados con Kratos, tenemos mucho miedo de que muera nuestro padre. Kratos tiene más miedo todavía de... No de morir, sino de dejarnos solo, por así decirlo. Y de que vayamos a la guerra y de que nos enfrenté. O sea... Y de eso, ¿no? me cago en todo sí, muy bien vamos a ir pillando cositas que se van a venir seguramente unas conversaciones muy guapas muy pero que muy guapas espero, vale, había otro cofre por aquí que me ha parecido verlo aunque igual pasa un poco, ¿eh? Sí, peligro, lo sé. Vale, ya veo. Vale, cuidado. No hay que dejar que... ¿Qué ¡Alfa! ¡No! Este ha pasado del golpe que le quería dar yo, ¿no? Esquí alfa. Venga, muérete. Madre mía, estaba durito, ¿eh? Puede que esto sea lo más absurdo que he hecho jamás. Pero si sirve para cambiar el destino de padre. Pero Atreus, a ver, el destino vimos en el, en el mural. ¡Oye, pájaro! ¿Dónde estás? Espera, ya voy. Solo tengo que encontrar un modo de pasar. Mira cómo es, ¿eh? Esto es Attack of Titan. Que bueno, bebe muchísimo de la mitología nórdica, la verdad. Todo lo que me ha Pero lo Asgard está al otro lado de ese muro. Sí, todo, todo, todo. A ver, <coughs> la profecía que hemos visto, el moral del futuro y todo el rollo que hemos visto. ¿Qué le voy a Atreus? Eh, hola, he venido a ser tu aprendiz o algo Pero eso no significa que ahora sea tu sirviente No en el sentido que diría una profetía Venga, o lo menos Au en nivel 4, ¿eh? ¡Esquialpa! ¡Qué guapo eso, ¿eh? Lo hemos utilizado a nuestro favor. Muy guapo. Muy, muy guapo. Por ahí va el cuervo. El cuervo no nos ayuda, ¿no? ¿Cómo voy a pasar al otro lado del muro eso no lo mencionó Nimir en su historia sobre Ringsur. Si no, pero entero introdujo una debilidad en él, solo se lo ah. contó a Freya y no se me preguntarle. Y además, ¿por qué estaba Freya en la casa? ¿Se había mudado con nosotros? Sí. Sabes qué, Céntrate, Loki. Céntrate no, amigo, que la has puto liado, colega, que la has puto liado, pobrecito. ¿Este es el que salió en el tráiler, gente? El tráiler es que de CGI vale y esto qué hago bueno con Kratos vendremos aquí no ya no lo está diciendo pero oh. vámonos por por aquí padre quemaría esto con su espada pero qué puedo hacer yo ah entiendo ah quizá la magia del sello de mi arco ayude qué dijo Brother? Auca. Si pudiera hacer que ese fuego se propagara a la zarza... Provocar llamaradas, sí, pero vamos a ver. ¿Así quizás? Claro, pero es que así no... Tío, mmm... Atreus, colega. Un poco de puntería, por favor. ¡Dale! Y esto no lo llevo yo muy bien, ¿eh? ¡Gracias! Madre mía, ha costado, ¿eh? Tío, Atreus con la puta puntería, bro ¿Suficiente? No lo sé No llega, tío Tampoco llegas. ¡Ay, señor! Del Olimpo y de los mares. Auka. Hmm. Voy a necesitar mejor ángulo con ese fuego. Calla. Calla que lo tengo, vale. Creo que ya, ya sé cómo se hace esto. Me ha costado, pero. Venga, vámonos. Hecho. Vale, bueno, pues ya podemos abrir también los cofres y todo esto, pero necesitamos fuego, a ver si pillamos alguna runilla o algo, y lo dicho, la profecía dice que eh, Thor matará a Kratos, nosotros creímos, eh, queremos impedir eso, pero bueno, aparte, también hemos visto, eh, tenía que haberme ido a las runas, pero bueno, habilidad de arco, sello, astillado. Eh, vale, otro dispara una flecha. Es ello que rebota entre los enemigos. Es una mierda. Me voy a quedar con descarga punzante. Que me gusta más al final. Y vámonos que nos vamos. El caso, gente, es que la profecía decía lo siguiente. Que Kratos moriría a manos o a martillo de Thor. Luego saldría un alma o algo así. Que yo creo que sería Atreus haciendo algo a lo mejor no sé algo que nos habrá enseñado la hija de Groa es que nos va a poner nos va a poner en contra de Kratos Odín, ¿eh? es que vamos está clarísimo ¿quieres ayuda? te veo algo perdido Ojo, ¿quién es este? Ah, estaba viendo la zona. Aquí no hay nada que ver, solo una pared. ¿No hay ni siquiera una puerta? No. A no ser que seas una Esir. Aunque si lo fueses, lo sabrías. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? ¿En serio? Yo también. Soy Skjolder. Loki. No sé quién es. Espera. ¿Sois. Todos de Milgard. Sí. El Padre Supremo nos salvó de la desolación y nos dejó quedarnos aquí, pero no entramos ahí. No entras en la ciudad si no sabes magia. Tú no sabrás magia, ¿eh? Algo sé. Sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y atraviesas muros? Aún no. Ah. ¿Y no se puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? Uh, no, ¿no temes morir? Pues claro. O sea, fíjate. Pero... Odín espera. Conviértete en águila. ¿Eres supremo? Soy como su aprendiz. ¡No! ¡Venga! ¿Qué te he enseñado? No lo sé. ¿Hay más estudiantes? No lo sé. ¿Cuánto estarás? No sabes, vale Voy a escalar esa pared Por la puta cara ¿Pero por qué no te Eso conviertes en un águila? En un águila Gracias, pero debo ir solo Ah, no iba a trepar contigo Puede que le deba la vida a Odín Pero no le debo mi muerte No es que crea que te vas a caer Tú, como si no hubiera dicho nada bueno, el caso es que nos han mostrado un poquito el tema de, de que Odín es buena gente y ha a la gente. Uh, ¡Ostras! Esto es importante. Hugin ¿eh? y Munin, estos dos son como los espías que vemos por los reinos. Ugin y Munin son las extrañas mascotas mágicas de Odín. En la casa vi cómo desaparecían y se convertían en sus tatuajes. Mimir me contó una vez cómo terminaron así. Porque eran cuervos normales hasta que Odín capturó a toda su familia. A la mayoría los asó y se los comió para cenar. Pero con Ugin y Munin hizo experimento. Le borró la memoria y los obligó a obedecer su voluntad. Mimir también dijo que eran unos malnacidos incluso para ser pájaros. Un buen día. Mira qué guapo el, tú tú el, el reino. Tú. Sobre Tienes razón. Nah, ahora el payaso este nos va a acompañar todo el rato. Digo, vale, bien, no vamos a tener un ayudante ni nada. No, sí que lo vamos a tener. Venga, hasta luego, ¿eh? Tú esto no lo esca no lo escala, ¿no? ¿Has visto qué guay el arco? Loki, un tío majo, de verdad. Loki, que no acabes Gracias. ¿Le he dicho el nombre? Gente, ese jodín, ¿no? Ese jodín. Yo creo... Si no le he dicho el nombre... Ese jodín. No sé si le he dicho el nombre, la verdad. A escalar. Pues vamos a tardar un ratillo. El, ca el caso... Hay que mirar abajo, ¿no? Me gusta mirar abajo. Así veo lo que he avanzado. ah sí! Genial. ¿Puedo usarlo? A ver, es un poco irónico... Como últimas palabras, pero... ¿Qué ha sido eso? Nada. Nada. Eh, te estás luciendo. Pero ¿qué habláis, tío? Vale, seguimos por aquí. Eh, ¿O oh, no? Ah, vale, por aquí. Nah, guapísimo, en verdad. Cómo le mola escalar a, a la Treus, ¿eh? La verdad es que está guapo. Eh, vale, siguiendo con lo de la profecía. Vale, Tormata. ¿Qué dice, bro? Mira, mira, mira el paisaje, ¿eh? Mira el paisaje, qué guapada. Gracias, Skjolder. Ojalá tengas razón. A ver, ¿este quién es? Vive fuera de los muros de Asgar en un campamento de refugiados de Midgar. Supongo que en realidad Odín salvó a mucha gente de la desolación, aunque fuese él quien la provocase. Nunca lo hubiera pensado, pero percibo que Eskiol es honrado. Es agradable, divertido y tiene más o menos mi edad. No vine a Asgard para ser amigo, pero, no, pero tal vez lo haya hecho. A lo mejor, ojo, nos hacemos más amigos de este tío y resulta que este tío es Odín también, o sea... Y digo también porque... Hoy, para mí... El templo de Tyr. Tir, oh, ya veo por qué no podía usarlo para venir. Claro, tiene sentido. Para mí Tyr es, es Odín. La cosa es que pff, hay cosas que me dejan muy claro que es Odín, pero luego por otra parte hay cosas que digo, ellos, que en verdad es Tyr. En verdad por esto también es Tyr. Pero claro, como Odín es, uh, uh, Va a jugar con nosotros a muerte, pues creo que estos dos son, son Odín, tal cual. ¿Ah? y porque no ha llegado, vale, puedo hacerlo. No y porque Freya, escalando vamos y ya está. que si no también diría que Freya es jodín, todo el mundo es jodín, el caso que ahora? pues para allá hay a veces que los sonidos van raros tío por cierto creo que hay un de estos de actualización se supone que yo lo he descargado o Oye, se me habrá ¿Hugin? descargado solo. Supongo que no quieres pasar el rato contándome una historia. ¿Cómo ¿no? sabes que es Hugin y no moonin? Se lo habrá dicho <risa> ya el chaval. Y ¿no? a decir eso. ¿Y esto? ¡Te...! Eh... ¿Un ánima! ¡Aquí arriba! <risa> ¿Qué dices? ¿Qué dices? Auka. ¡Que te muera! el otro también muere. Uy, yo. Oh. Vaya, vaya personaje. ¿eh? Vaya personaje, sí, no, vaya paisaje, que no sé ni qué Hay que, que bajar digo. la cadena. Es que de verdad. Es que de locos. Voy a, voy a hacer una miniatura gente aprovechar este paisaje para miniaturas sabes así ah, quiero sacar un poquito más ahora no tanto creo ahora no tanto así ah, así ah, así ah, sí mira qué guapo tío mira qué guapo busca un enganche para soltar que sí hombre que ya sí hola ah muy bien Vale, algo más. Me voy a pillar la vida. Bueno, a ver si puedo decir lo de la profecía. Y yo, es que no veas el paisaje. Qué guapo, tío. Qué bonito. Los gráficos de estos son muy bonitos, eh. Me eh... pregunto por qué no puedo oír tus pensamientos. Parecía que Odín era capaz de hacerlo. El de la cabaña eras tú, ¿no? Supongo que tú y tu hermano... Lo tomaré por un sí. Bueno, eh... Lo dicho, eh, Kratos muere a manos de Thor, eh, Atreus le saca el alma Respira o algo, y... que yo imagino Sí. que el Seguro alma que ya he pasado la peor parte. se lo pondrá a una bola de esas y la bola luego se la pondrá a Fenrir, o yo no. creo. Es lo que me imagino. Eh, por otra parte, luego en el mural se veía también que este estaba... Eh, esto haciendo algo, no dejas pasar directamente. No, como quieras, paz! <risa> vale guay, ¿no? Vale, de hecho, en el moral, antes, muy guapo. Ah, no, espérate, que esto hay que romperlo. <risa> ¡Este ¡Ah! ¡No! ¡Darás well. ¡Este Para arriba ya. ¡Estilfa! Ah, vale. Todo destruido. Vale, al romper los pilares se, se caen... O sea, se destruyen automáticamente las... Las ánimas estas. Guay, eso está bien. O sea, hay que preocuparse más por destruir los pilares que por otra cosa. Vale, un poquito más de dinero aquí el caso es que el orden estaba primero Atreus eh, como metiendo almas o algo con las almas sí, con arriba, la hija de Groa pillo. con la hija de Groa, luego venía la muerte de Kratos y luego venía eh, que este pues se iba con Odín claro, lo que está haciendo el amigo Atreus es ir ya antes con Odín, o sea está yendo antes con Odín para que no se cumpla la profecía porque así no es el orden pero claro a lo mejor luego tiene o sea claro es que el tema es que no vemos toda la profecía al no ver todo aunque tengo que hacer los dos lados al no ver la profecía vale entiendo Entien... Ah, vale, que me puedo tirar por aquí Ah, perfecto, cojones Pues ya está Como que los dos lados? A ver, que esto no lo estoy... No lo estoy yo entendiendo Ah, vale, con... Está ahí en... El vale Vale Ok. Claro, lo que no a lo, a lo mejor lo que no ha pensado Treus. Ojo. ¿Qué guapo, no? Hecho. Más fuegos fatuos. Ya está, ¿no? Y alfa. Me voy de aquí, ¿no? Me voy, oh, me voy, adiós. Tú vuelas, yo hago lo que puedo. Hmm. El caso es que ahora mismo, eh, si, la profecía, si, si la profecía, se va a cumplir, Atreus volverá al, a Midgar. Bueno, volverá con Kratos no y más antes vos. o después. Volverá también con Angboda Mucho más Pero he llegado hasta aquí Será para allá, ¿no? Vale. ¿Irá con Angboda? Eh, Hugin ¿Y si te cuento yo una historia? Érase una vez un gigante llamado Loki Que pensó que sería buena idea Aceptar la invitación de Odín a Asgard Así que Odín puso a prueba a Loki Esperando que trepara él solo hasta el muro de Rimizur. O sea, eso es lo que tú crees. Está descansando en las manos. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué hizo Loki? Bueno, las manos no. Los antebrazos realmente, ¿Qué que es donde... Loki? Siguió escalando. Los mayores problemas siguió... de la escalada es eso. Es... Calando. Le dolían los brazos. No sentía los dedos. Le costaba respirar. Pero Loki siguió escalando. Mejor que te calles. De apoyo a otro. Todo Mejor que te calles, Atreus. Hasta el final. Que parece que te vas a caer de asfixiado, tío. Ostras, qué susto. Solo puedo subir. O oh, a seguir vale. subiendo. Venga. Sigue. Venga. No puedo parar ahora. Que no hay ningún descansito aquí, eh. Qué susto, cojones. Vale. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Ya casi estoy. Guau, wow, wow, wow. Eso es una locura. Eso es una locura. ¿Quién es este? Ah. Este va a ser... Uh, hola Dile, ¿Qué tiene esta enorme pared para que creas Que Aceptamos visitantes? Porque vengo de parte De Odín ¿Del Padre Supremo? <risa> Genial ¿Y por qué estás ahí fuera y no dentro? ¿Y si se lo preguntamos? ¿Quién es este tío? No sé quién es. Es que, digo... ¿Acabaste? Bien. ¿Qué llevaría a Odín... Rey de los Aesir. A que quisiera tratar con alguien como tú. Eso es entre Odín y yo. Muy bien dicho, Atreus. <risa> no se te ocurre nada, ¿verdad? <risa> ¿Crees que podrías subirme? No creo que no lo haré. Voy a dejarte caer. ¡No! ¡No, no, no, no, no! no. Sí, te Para. dejaré caer, adiós. Avio... espera, espera! <coughs> Piensa en cuánto se enfadará el Padre Supremo cuando sepa que mataste a su huésped, Loki de los Jotnar. <risa> los Jotnar. ¿Enemigos de mi pueblo? Yo no soy tu enemigo. Qué mal rollo, ¿eh? Eso ya lo juzgaré yo. Había pensado por un momento que este iba a ser el guardián, ¿sabes? El. El. Ostras, ¿cómo se llama, tío? El de. ¡Ah, ojo! ¡Lleva el cuerno! Ah, es este, tío. ¡Ah! Es este. Pensaba que era Heimdall, pero que... claro, lo he visto muy joven, no sé qué, y pensaba que iba a ser más mayor. Hostia, pues contra este, este, sabéis quién es este, ¿no? O sea, ¿sabéis la historia de este tío? Heimdall, ¿vale? Es hijo de Odín. Y también es hijo de nueve gigantas. No una, de nueve gigantas. Odín se tiró a nueve gigantas. Estas se unieron y dieron a luz a eh, Heimdall. ¿Vale? Heimdall rivaliza con la fuerza de Thor. Pues ya está, hasta aquí el dato, gente. Deleítate con el Splendor de Asgard Esta visión es rara para los forasteros Sobre todo si son gigantes Eso, roba todo lo que no esté clavado al suelo Seguro que impresionas a tus anfitriones Qué guapo Vale, pues aquí vemos un poquito a Asgard A ver, tampoco es tan grande esto, ¿no? no que le hagan o es que por ahí tiene una caída es, es raro O sea, si es así es un poco feo Vamos a ver un poquito el paisaje por aquí Míralo. Estamos altos, ¿eh? Y me encantaría ahora probar el modo foto a ver si puedo ver el pueblo y la gente, ¿sabes? En fin, vámonos. Heimdall. Con Heimdall nos vamos a reventar de hostias y entiendo que será Atreus, ¿no? Porque... acabado ya de, de ello? La piedra angular de la civilización de los nueve reinos no te va. Y el arma que tiene... Ya veo. Ah, esto... No. Tiene el cuerno. ¿Tiene pregunta de una vez. ¿Cómo sabes que tengo preguntas? Es mi trabajo. Siguiente. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo el reino que amo de los problemas. ¿Y yo soy un problema? Me acabas de conocer. Y es obvio que estás deseando demostrar tu valía. Demasiado. Seguramente por una figura paterna que te ha hecho sombra y a la que no podrás igualar. Caramba. También diría que eres... Irrespetuoso, engreído e impulsivo. No me conoces de nada. Ayudo a la gente. Oh, ¿has venido a ayudar a gente? Mm. No. No. Has venido a ayudarte a ti mismo. A manipular y mentir a quien sea necesario para obtener lo que quieres. Sé que eres joven. Es probable que la voz te haya cambiado hace nada mientras escalabas el muro. Tienes un alma retorcida. Eres caos puro con un elegante traje de arquero. Cuando mueves la boca solo veo ciudades arder. Y yo no veas, eh. Atreus no he dice nada si estás aquí para ayudar al Padre Supremo y no tienes intenciones traicioneras pero como puedes saber pero cómo puedes saber eso a ver Heimdall, el portador, ahí está no me sabía el cuerno, del Gallarhorn, eh, Mimer dijo que era peligroso, un verdadero creyente de Odín, lo que no mencionó fue que es un cretino total o que de algún modo parece que pueda leer la gen, a, la, a la gente Cuanto menos tiempo pase con el tipo este mejor. O sea, si puede leer a la gente porque eh, lo que está diciendo es cierto. Lo cual, eso es un mal rollo que flipas. Pero bueno, ya lo dije también, que podría. El objetivo podría ser también de. Vaya, es casi tan impresionante como Baldur tomando no un dragón. Que por cierto, lo maté yo, ¿eh? Gracias a mí murió. No lo maté yo, pero gracias a mí, Murla. ¿no? si sigues queriendo venir? ¡Hala! ¿Todos esos son dioses Aesir? ¿Crees que todos los Aesir son dioses? Skiolder me dijo que solo... Oh, bueno, si te lo dijo Skiolder, claramente quienquiera que sea parece una autoridad sobre los dioses Aesir. No como el dios Aesir con el que hablas. No sabes nada de nuestra cultura, ¿verdad? Sé muchas cosas. Sé que ese muro lo construyó un gigante. ¿Un gigante construyó el muro que los mantiene fuera? Harimzur, el hijo de Zomur. Me sé la historia. ¿En serio? Estoy deseando que me entretengas con cuentos revisionistas sobre la historia arquitectónica de Asgard. Me metí una colleja al nota este. ¿Es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el Padre ah, Supremo no. Necesite exhibirse como un caudillo De los mortales? Supongo que no Esa es la gran morada Que el Padre Supremo construyó Con sus propias manos Siento mucho que te decepcione Verás El poder real No precisa de alardes Se manifiesta cuando es necesario ¿No te parece? ¡Harrer! ¡Oye! No. Oye, casco Os traigo un nuevo pelele Pensaba que íbamos a ver a Odin. Bueno, veo que tienes intenciones desleales Así que no pienso dejar que te acerques al Padre Supremo Es que es tontísimo Ey, ey, ey Ey, ¿qué pasa con el puto? Muy bonito. Con movimientos así, no entiendo que los Jodmar perdieran todas Orba, las cosas. ¡Orba liberaron. Mira, mira no que nada más esta payasa. Venga. A ver qué sabes aquí. Pues... ¡Qué aburrimiento! Adivina quién va. ¿Quieres hacer esperar al Padre Supremo? Pues sí. Te reviento, Segur. payaso. Es más, la verdad es que estoy segurísimo. ¿Qué hace? ¿Qué? Sí, pues te reviento. Hijo de puta. ¿Cómo eso? ¡Y de lejos! No vas a impedir que vea a Odín. Lo verás. ¿Qué? Vaya un ¿Solo sabes hacer eso? ¿Cómo has sobrevivido tú? Nah, quiere que me transforme el lobo, tío. Venga, tonto. Ay, no. Pero es que esa? lo para. Qué miedo. Es que, tío, es que Atreus eres tonto. ¿Puedes mostrarme, Yotun? Espera... Nás. Nah. cosa? ¿Te proteja? Igual si esos bracitos tuyos no podrían levantar un escudo, de verdad. Nada, pues nada, me transformo en lobo. Va, venga. ¿Ese es tu movimiento especial? Ah, que tampoco. Típico. Creía que esta vez sí le iba a morder. Abajo, chicos. Vaya. Humillación. Creo que debo decirte, Loki, que estoy muy poco impresionado. No deberías levantarte. Genial. ¿Qué dices? Te guste o no, es un invitado. Me pareció oler algo. Si das un paso más no te va a gustar lo que suceda. ¿Seguro? <ríe> Mira la raja que ¿Y tiene cómo ahí. Pretendes detenerme. Mírame a los ojos. Dímelo tú. Ya os dije que rivaliza, pero mmm, no sé si es superior o no. En cuanto a fuerza, creo que no. Eres un enfermo. ¡Loki! ¡Has venido! Me siento muy honrado. Ya veo que has conocido a Heimdall. Él le mentes para mí. El muchacho es falso, Padre Supremo. Este joven, que es mi invitado, está cubierto de barro. ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte. ¿Es verdad, Loki? ¿Pequeño tramposo? Solo estoy bromeando. Claro que quiere traicionarme, he Heimdall. ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos para confiar en mí todavía. Pero tiene preguntas muy importantes. Y yo tengo muchas respuestas que dar. Nah, es que el puto Orvin, buena tela. Te Desaparece, vete. Encantado. Deja de estorbar. <ríe> Deja de Ay, no, ve a limpiarte, Venga, padre supremo. Oh no, Sejovat. Heimdall, quieres relajarte. Pensabas matarme a la primera oportunidad, ¿ves? No es lo bastante bueno para ti. Largo de aquí. <ríe> Es intenso, lo sé, muy perceptivo, pero a veces se olvida de pensar, ¿sabes? Qué guapo, tío. Oye, tengo que hacer cosas. Claro, ¿por qué? Ah, espérate, que me va a llevar con Te él, acompáñame. claro. Lo que a mí me gustaría saber es... ¿Cómo se ha tomado tu padre que hayas decidido aceptar mi invitación? No, Uy. no creo que debamos hablar de mi padre. ¿También? <risa> no le culpo el Ópalbartón. No se puede decir que tenga una visión objetiva, pero tú, tú tienes curiosidad, una mente abierta, eso es importante. Nada, voy a hacer el próximo, dime, me cago en todo. La Valquiria, las Valquirias. Vamos, como si no estuviera aquí. Si te soy sincero, Loki, tienes suerte de que mi oferta siga en pie después de la liberación de Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él ya es castigo suficiente, ¿no? <ríe> al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor En fin, eso ya ha quedado atrás A mí me gusta mirar al futuro ¡Eh, eh, eh! Los quiero entrenados, no decapitados Justo ahí, debajo del cuello, ¿de acuerdo? ¿De verdad es esto lo que hacéis cuando no estoy aquí? Padre supremo Reina Agna Los Einger ya esperan tu bendición Estoy aquí por eso, ¿no? Ah Parece que hay una nueva reina de las valquirias. Estos ingrieres son muy buenos soldados, pero llegan al Valhalla un poco desorientados. Hago lo que puedo por ellos. Les ayudo a Vale, pero el Valhalla la tiene la que ser una. Eso es importante, ¿no crees? Tener un sentido de identidad. Da sentido? El Valhalla es una habitación o un palacio Moon diferente. Nafen... Moonbin, Vorm. Nafen... ¿Bendición de ira o qué? Recordad que... Es que, vamos a ver... Vamos a ver... Os recuerdo lo que sabemos del anterior... Odín es un borracho... Y además, eso ya lo ha mostrado en este, en este juego... Se bebió las dos copas de vino o de hidromiel. De hidromiel. De hidromiel porque además Odín lo único que, lo único que bebe es hidromiel. ¿Y qué hace la hidromiel? Aumenta la ira. Así que es un tío muy... Eh, con mucha ira. Comenzando la palabra. Por otra parte, sabemos que Mimir ha comentado varias veces. Que es un manipulador. Que es... Eh, que Os acordáis, ¿no? Que lo torturaba un montón a Mimir, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, es como Zeus, solamente que se está haciendo pasar por bueno, está dándole una imagen de que, hey, mira, así soy yo, soy bueno, soy tal, eh, etc. ¿Para qué? Para camelarse un poquito a Treus. Ah, los libros, vean, son para él. Tengo entendido que eres un ratón de biblioteca. Aquí tienes algunas cosas de mi colección personal. Eh... Gracias. Jorgen, eso que huelo no serán setas, ¿verdad? Mira, valoro tu ofrecimiento, pero no estoy del todo seguro de lo que esperas de mí. Ahora mismo estás solo de visita, Loki. Vamos paso a paso. Calma, Carl. Pero, con todo el respeto, tienes que saber que he venido a estudiar, no a servir. Otro sirviente es lo último que necesito. Necesito a alguien con impulso, con curiosidad, alguien que tome la iniciativa. ¡Qué buena pinta! ¿Un estofado? ¿Por qué yo? ¿Es porque soy medio gigante? Ya ves, Thor también. Erlen, no te duermas, hazlo por mí. Vale, pero... Mira, no le des muchas vueltas. Tengo un proyecto que creo que te interesará. Una oportunidad estupenda de aprendizaje. Evitar el Ragnarok. ¿Qué pasa con mi familia y mis amigos? Necesito saber que no van a salir heridos. ¿Por qué iba a hacerle daño a nadie? Llevo pidiendo una tregua desde el principio. ¿Recuerdas? Mira, ahora estás aquí. No te preocupes. Todo irá bien. Ya casi estamos en tu habitación. ¿Mi habitación? Es que es tu plan asqueroso. Es por aquí. Eres libre de ir y venir. Coger lo que necesites. susmear donde quieras. No eres mi prisionero. Y lo que es más importante, yo no soy tu padre. Padre supremo, hay un problema que requiere tu atención. Sif, sí, te has perdido la bienvenida a nuestro huésped ¿Y no es rubia? Loki. Debería ser rubia, ¿no? Es él Aquí En nuestra casa Sí, maté a tus hijos Qué bien. A uno Qué de ellos, problema. el otro no era hijo tuyo, pero bueno ¿Todo bien en el nuevo Midgard? ¿Y Brur cómo está? Que la voy a matar también, ¿eh? Los refugiados están bien El problema es con los enanos Ha vuelto quien, ya sabes algo es ¿Tir? algo. No, no. Deja esos libros. Ha vuelto y quien sabe. Ah, ha... ya, sé, quién, ya sí. sé a quién se refiere. A una enana que estaba protestando o algo así, ¿no? Sí, ojo, importante. La mujer de Thor. Eh, ver así fue de lo más incómodo. Me trató con tal frialdad que empecé a preocuparme de que supiese lo que había hecho a Modi. Pero nadie puede saberlo. Ya es bastante malo que culpe a padre y ahora estoy en su casa. Si sé lo que me conviene, creo que sí, me apartaré de su camino. Ostras, eso es verdad. Además, Modi era su hijo. Era hijo de tanto de, de esta como... ¿No? O Modi era de, de otra mujer. Bueno, da igual. A lo mejor en, en el juego los dos hijos son de Sif. Pero la mitología no. Eh, y luego está Pruor, ¿vale? Eh, una hija. La hija de Sif también la cual eh, de momento no conocemos que por cierto Sif se supone que es rubia los cabellos dorados de, de, de Sif de hecho Mimir lo ha comentado vale estoy aquí y él y además al ser rubia tiene sentido de que de que el hijo de este rubio de Fue fuese rubio no pero es que parecía pelirroja jefe hombre tiempo. ¿Qué este ahora? es no es nada, si estás intentando construir Durling. trampas mortales inestables. aprobé personalmente estos diseños. Ah, coño, que no estamos ya en el tiempo, río de la nada. Por cierto. ¿Es que te has levantado hoy con ganas de fastidiarme? Anda. ¿Quién es el crío? ¿Entrenas carteristas? ¿Sabes una cosa, Durlin? Apestas a hidromiel barata y fíjate que ese es con mucho tu mejor rasgo. Esquivando la pregunta, eh. Te habla tu fuente de ingresos. Quiero que sepas que me fío de ti y de que me entregarás estas máquinas tal y como te comprometiste a hacerlo, a tiempo. Respetando el presupuesto y doy por hecho que sin riesgo alguno. Los enanos nunca me han decepcionado y nunca lo harán, ¿verdad? Genial. Este tío es un hijo de la gran puta. Este tío es un hijo de la gran puta y a mí no, conmigo no fue, o sea, Burocratas. que no cuela. El tema es, bueno, hijo, voy a dejarte descansar. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a encontrar esas respuestas, ven a verme a mi estudio. O sea, entonces no está con es que oh, ojo, es cuidado, Es que quieras para cambiarte. Es que entonces si estir, sí es Porque claro, Después de las cosas terribles que he oído sobre Odín, no me esperaba que fuera tan respetuoso conmigo. En la cabaña, cuando me invitó a Asgard y desde que llegamos aquí, parecía realmente interesado en saber quién soy y qué pienso. Sé que no puedo confiar plenamente en él, pero es agradable que te escuchen. Me siento más seguro en su compañía de lo que pensaba. A ver qué respuesta puede darme. Te dará lo que quieres oír. Y todo eso. Tenemos una cosa ahí abajo. Armadura forjada por los herreros de Asgard a la medida de Loki. Vamos a recogerlo, hombre. Supongo que podría probarme esto. Tiene menos barco. Uniforme a decir, madre mía. Creo que me lo voy a poner, ¿eh? Por seguir un poquito la historia. Oh, esto mola un montón. Ya te están comprando, ¿eh? Gente, ya te están comprando, Atreus. Mm, qué buen equipo. ¿Y ahora qué? Pues tenemos Determinación del explorador Las habilidades de arco e invocaciones rúnicas Tienen tiempos de reutilización reducidos eh, Bueno, puede estar bien, ¿no? Nada, pero yo prefiero el aturdimiento eh, Mantén cuadrado para tal Nada, yo prefiero El aturdimiento Objetos especiales, accesorios Fortaleza... Fortalecimiento temerario. Una piedra solar pulida que vibra con furia desenfrenada. Eh, aumenta todo daño infligido mientras no queden flechas rúnicas. Mientras no queden flechas rúnicas. Eso es un poco patata, ¿no? Siempre va a haber flechas rúnicas por lo general. Ah, flechas rúnicas se refiere a la runa. Ah, no, no, no. Entonces está bien, ¿eh? Ojo, ojo, me gusta. Vale, pero es que no lo puedo equipar, me cago en panini, tío. Estaría bien que pues, se pudiera también equipar, pero bueno. Vamos a equiparlo aquí. Eh, y la armadura, que hay que verla. De momento, arco de guerra, ¿no? Armadura, accesorio. Accesorio, vamos a irnos hacia... Hacia aquí, ¿no? A fin de uns, no. Eh... No, no es ninguna de estas. Bueno, armadura. Uniforme a decir. Me lo voy a poner, ¿eh? Verde, además. Eh, luego, habilidades nada. Armas. Invocación rúnica. No tengo ninguna otra. Habilidades de arco. Vale, es la que yo quiero. Y en cuanto al arco... No sé cómo se pone lo otro, tío. Debería ser... En accesorio, ¿no? Aumenta en gran medida el estado que aplica. Los enemigos que mata con una flecha rúnica tal. Eh, pues no. ¿O se la he puesto? No, pues no sé dónde está lo que yo estaba buscando, tío. Qué raro. Qué raro. A lo mejor lo tengo que crear o mejorar o algo. Eh, bueno, esta es nuestra cama. Nuestra estancia también. Y se ve algo. No se ve nada, ¿no? Desde aquí. Bueno, pues vámonos, ¿no? Esta es la hija, ¿no? Bruor. Oh, ¿no? Mujer que la a decir. De esto no me sorprende. Esta te sí te puede ser Bruor. ¿De quién? De mi hermano. ¿Tu hermano? Modi. Exacto. Ah, tu hermano. ¿En serio? Yo no lo sabía. Uh -huh. Uh -huh. Ahora es tuya Disfrútala Truth, daughter. ¿Cómo? Tranquilo Mori no dejó el pabellón alto Creía que era Brewer. Debería ser Bruor A no ser que haya más Estamos mejor sin él, Loki Ah, bueno, bueno, bueno Es verdad el nombre no se ha mencionado, así que sí, esta es la... Es que, claro, yo he dicho el nombre oficial de la mitología. Pero aquí le han puesto Truth por el, por la H, ¿no? Hijo de Thor, te hija de Thor. Olvidas la espada. No, Pati, ¿Te, ¿te imaginas? Ojalá. Como el martillo, ¿no? Ah, no importa, lo arreglarán. ¿Te imaginas que nos liamos con ella? Estaría bien, ¿eh? Tiene también... Tiene dos armas, bueno, No tiene uh, una sola. ¿Qué tipo de espada es esa? Es nueva, es única. Me la dio mi padre para el entrenamiento de Valkyria. ¿Entrenas para ser Valkyria? Sí, sí, es, es una Valkyria, se ella, supone. Y Lo que pasa y es que aquí es, bon, es más joven. Si tienes que irte a trabajar, el estudio de la abuela está por esas escaleras. Al igual que Heimdall, que también es más joven, ¿no? Como se ve y tal. Lo cual está muy guapo que hayan recogido unas formas, pues, como más jóvenes. La verdad que está guay eso. Sí, esta es, en la mitología nórdica, pues es, eh, es... Al final es como una valquiria. Es que no me acuerdo, tío. Pero es como una valquiria también. En fin, por aquí no creo que haya nada. Vamos a irnos. ¿Cómo te para conviertes acá. en valquiria. De acuerdo. Ven a decir hola cuando quieras. Ah. ¿Y me acompaña? Hola, chaval. Vamos a preguntarle lo de la valquiria. Ah, no, que se va. Bueno, pues nada. Me queda por la gana de saber cómo se convierte en una valquiria. Entrenamiento a seguir y todo el rollo. Hmm. Nos vemos luego. Venga, hasta luego. Nueva entrada de saber. Sí. Luego la, te la tenemos que mirar, en eh, La entrada. Entiendo que me ves a sentir y decir que sí, ¿verdad? Yo... Yo... Ajá. Sí. De acuerdo. Uh -huh. Pero... si eres tú quien no me deja hablar. No, Hagen. No necesito limpiarme las orejas, sino que dejes de graznar y aceptes la respuesta que sabes que voy, que voy a dar. Ostras, esa es la espada de Freyr. Estaba mirando eso. La espada de Freyr, reliquia? gente. La he tenido desde... Y va a ser para nosotros, como os dije. Ya ni me acuerdo. Y esto lo dije hace tres años. Una reliquia, no, mamón, este Freyr. ¿Tienes un nombre? Ingrid. ¿En serio? Ingrid. Claro, ¿por qué no? Cógela, si tanto te gusta para ti. ¿De verdad? Beneficios del trabajo. Gracias. O sea, de verdad. ¿Y dicen que yo soy el malo? Demos un paseo. Nada, lo típico. Es que de verdad. De nada. Y claro, le está diciendo. Gracias, tío. Que me, me acabas de salvar. Y esto es como el anillo de... El anillo este de, no me acuerdo, de Balin, de, bueno, del enano ese. ¿Sabes que hablaba? Era un anillo con un alma. Entiendo que se podrá comunicar un poquito y le ha dado las gracias. He encontrado una espada mágica en el estudio de Odín. Dice que se llama Ingrid y que puedo llevarla mientras esté aquí. Parece muy contenta de poder salir y ve algo de acción. ¿Las espadas pueden aburrirse? Me pregunto de dónde habrá salido. <ríe> es que ya sé de dónde ha salido. Eh, Truth. Sabía que Magni y Modi tenían una hermana, pero la había olvidado hasta que vi su espada en mi cara. Por suerte no se les parece en nada. Su forma de hablar de Modi y de lo bien que está sin él me hace pensar en lo difícil que tuvo de ser eh, pasar la infancia con un matón tan siniestro. Eso no quita que me haga raro dormir en su habitación, pero Truth... Eh, parece buena gente y espero poder conocerla mejor. Supongo que habrá personas buenas hasta entre los dioses a decir: Bueno, ya veremos si es buena o no. O también eh, Odin ha dicho: Mira, no quiero que la liéis. Eh, sé todos como súper positivos, no, super... Ven conmigo, por favor. Por favor. <risas> Hijo de puta. Me malinterpretan. ¿Creen sí, que me sí. mueve la guerra, el poder o el dinero? Pero nunca ha sido así. Lo que realmente me mueve. Lo que quiero son respuestas, como tú. Los mortales lo tienen fácil. Cuando se plantean las grandes preguntas de la existencia, pueden acudir a nosotros para hallar consuelo. <risa> los dos sabemos que todo es un engaño. ¿Y si las preguntas nos surgen a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? ¡No! Somos más que eso, y tengo pruebas. Ojo, qué chulo esto, ¿eh? Por cierto, ¿seis ¿sí gilipollas? ¿Por qué no he guardado? Vamos a guardar aquí. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? ¿Es esto, tío? Me siento. Sabiduría. ¿Verdad? La verdad. Las respuestas saber por qué estamos aquí o cómo cambiar el destino parar el Ragnarok y cómo salvar a nuestros seres queridos y el ser querido Ojo. de Odín es el mismo lo supe siendo un dios joven me pasé varias vidas estudiándolo siguiendo cada pista en falso buscando y todo para desenterrar esto ¿te das cuenta? posee la misma energía mística hay una grieta. ¿Y si miramos dentro? No te lo recomiendo. ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? Ninguno es de los Nueve Reinos. obsidianis piza hay que prenderle la fuego tierra calcinada la chispa de obsidiana y un campo de batallas no libradas ¿seguro? si es una pista sé lo que significa ¿y qué es? pues trabaja conmigo y lo averiguaremos no tendrás que matar a nadie ni traicionar a tu padre o a ti mismo Vamos, has sentido lo mismo que yo Las respuestas están ahí A por ellas Has traducido este idioma sin el menor esfuerzo ¿Cómo te está utilizando? Si acepto, ¿qué tendré? que hacer? ¡Thor! ¡Ven para acá! Padre Supremo No hagas eso Lo que debes hacer es ir a por esto Llévatela Junto a este fortachón A ver dónde os lleva ¿Cómo? ¿Que voy a tener de ayudante a Thor? No te prometo nada. Anda ya. Buena caza. Y oye, no te propases con él, ¿entendido? ¿Qué dices? ¡Qué cosa más putamente guapa todo esto! No me lo esperaba, solo falta que se den la manita. Estamos en Jotunheim, ¿no? Oye, en Muspelheim quería decir. ¿Está aquí el resto de la máscara? ¿Es donde las nos dejó el pruebas? Padre Supremo. ¿Tú qué crees? Llévate esto y haz ya tu trabajo. ¿Por qué no habláis, habláis de Kratos un poquito? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo demonios voy a saberlo? El Padre Supremo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. Equipar la máscara Máscara guía ¡Oh! Ahora en vez de la, brújula, de la brújula Tenemos la máscara Está en sintonía con el objetivo de Atreus Y emitirá luz cuando siga el camino correcto Vale, pues por ahí Tampoco es que haya mucho más camino Vale, ¿cómo ha cambiado esto? Pues no lo sé Vamos a... Nah, esto es una locura, tío Esto es una locura Vale, vamos a a ver un momento Thor Que tenemos una cosita nueva eh, saber, amigo y adversarios el bueno de Thor Thor Thor Thor Thor Thor Thor, Thor. mira aquí está la familia <ríe> Ingrid de la espada vale, eh, nunca había oído Ingrid, es que me suena el nombre pero vale, nunca había oído ningún relato pero esto otra vez no había un nuevo, a ver nunca había oído ningún relato en el que Loki y Thor se fueran de aventura juntos esta puede ser la parte más extraña de todo el viaje. Thor no parece muy contento al respecto, ni respecto a nada en realidad. Pero es lo que quiere Odín y eso significa que Thor lo hará. Aunque prefiere aplastarme con su martillazo. Eh, espero poder entenderlo un poco mejor mientras estoy aquí. Eh, vale, aparte de eso, claro, es que este es el cuaderno del chico. Con lo cual tiene apuntado cosas interesantes. Y cosas diferentes al padre Vale. Pues qué guapada, ¿no, gente? Vale, no hace falta ni ponérmela de esto. Hay que ir como para allá. Pero ¿por qué? O sea, si hay que ir para allá, ¿por qué? Qué raro. Bueno, parece que atravesamos esta roca. Tor Iba a encargar yo. <risa> Con esos brazos. ¿La voz de quién es? Eh, por un momento he pensado que es la de Joel. Del velazo de fast. Veamos de qué son capaces Loki y ese montañiente. Más lento. ¿eh? ¿Y si ayudas un poco? Han comido. Vale, ¿y la espada? La espada ayuda como si fuera el Atreus, ¿sabes? ¿Dónde teníamos que ir ahora? Voy a ver. Ah, bueno, que lo tengo que ver obligatorio ¿Por dónde te está tirando la máscara? Espérate, que no sé cómo era Ahí arriba Parece que hay un saliente que podríamos alcanzar Sí Muy lento ¿Eh? ¿Qué no dices, colega? Así a la gente. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Lanzarte? <risa> Y es joven. Ocúpate de este, chico. ¿No? Claro, que se ocupa él solo, no, no estoy he yo. O sea, yo le puedo dar órdenes a la espada. ¡Coño, qué susto! ¡Chicos! Los bichos de ahí arriba nos atacan con fuego. Usa el arco. Alca. Apunta a los que tenemos encima. Esquialfa. Ojo, ojo, ojo todo. Está open ¿eh? Thor. Sabes cobré a tu padre su pago en sangre por lo que pasó con mis hijos, pero no te lo he cobrado a ti. aún ¿Cómo dices? Luego. No quiero hacer esperar al Padre Supremo. A todo esto, la máscara. Vale. Me va a meter tal paliza que voy no. a crecer siete años, ¿sabes? Más que la serpiente. Eh, nada no, increíble ah, bueno, no, espérate, la serpiente llegó, claro, llegó siendo pequeña y luego creció con el tiempo, claro, porque pasaron 100 años vale pues en algún momento la serpiente nos defenderá y y, y, y Thor le pegará un tal martillazo que la que la, eso, llevará al pasado vale, entiendo que por ahí hay algo Pero esto, esto con lo del fuego, es que no sé cómo va. No, no sé cómo va eso. Vale, por aquí es por. Ah, no, no, no, por aquí no hemos ido. Quiero mirar aquí un momentito. Vale, de vida estamos bien. Vale, pero tenemos aquí Hola. un cofrecito. ¿Eso es una especie de yunque? A ver. ¿Eso? ¿O el qué? No sé a qué se refiere. Eh, a ver, un, otra de las espadas que mencioné que podría estar bien... Si no está ahí, habrá que seguir. Conseguirla Venga. sería la espada de Sutur. Que es la espada. Sutur ya sabéis que es con... Que es el que... A ver, ¿ahí hay algo más? Ah, no. Es la espada que... Y ahí hay algo más. No, pero eso está tal. Vale, pues venga, vámonos por aquí. Creo. Tenemos que cruzar por esas rocas. Eh, ¿puedes...? Sí, eso. Imagina lo que puede hacer a los huesos. ¿Quieres hablar de pago en sangre? ¿Y los gigantes que has matado? Eran familia mía. Zomur, Rungnir... Eran también de los tuyos. Los gigantes eran una plaga en los Nueve Reinos. Y gocé inmensamente con cada una de sus muertes. Vamos a... cambiar de tema. Mira, la última vez que mi padre y yo estuvimos aquí... ...superamos todas las pruebas de Surtur. ¿Crees que podrías...? No me tomes el pelo. ¿Superarlas? Bueno, el tema es que Surtur... Eh, ...se supone que es el que... Se ...da fin al Ragnarok, ¿vale? Es el que se carga Midgar o algo así... ...con la espada llameante. Escucha, Modi era problemático... ...pero era mi hijo... Y la única razón por la que no te he hecho, papilla, es por ese trozo de madera. Mira, está claro que ninguno de los dos puede cumplir esta misión solo. Y quiero impresionar al Padre Supremo tanto como tú. No tengo que gustarte, pero tenemos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. Confiar, ¿eh? Vamos a por ello Ah, es verdad Tenía que haber utilizado Por favor, déjame alguno Bueno, pues no me dejen ninguno En buena forma pero creo que te falta agresividad si quieres participar por mí encantado si yo confío en ti <risa> toma por tonto oh. que ya que está exponiendo al colega joder que no veo los ataques bro bueno bueno bueno bueno bueno bueno eh. Bonito trucos. Vale, ¿a dónde quiere la máscara? La espada más está muy guapán. Pero me esperaba yo poder controlar la espada un poquito, ¿sabes? La verdad... No puede ser. Por aquí no, ¿no? Chico, ¿a dónde señala la máscara? ¡Que ahora? te calles! ¡Que te calles! ¿Dónde va a señalar? para acá, gilipollas Ah, no los <ríe> no, gilipollas soy yo Aquí no lo ve en La grieta esta ¿Qué hay? ¿No? ¿Vamos a colocarme mejor o algo? ¿Por aquí o qué? ¿Por donde he dicho yo hace un momento? Ah, pues no Por aquí la máscara ah, está para allá. tirando por aquí tenemos que llegar vale. de algún modo claro. pues está guapo esto en verdad ¿eh? venga no te Tor, tor estaba tomando el pelo por cierto las pruebas son divertidas te diviertes alguna vez eres tan distinto a tu hija Oye, ella ven a mirar esto Tor qué te va a lanzar ah vale por un momento pensaba que me iba a tirar, ¿sabes? No te has muerto ahí, ¿verdad que no? ¿Cómo? No. Epa, epa. Pensando... Bueno, ese es tu problema. Pensar. Quería la vida, tío. Quería la vida, necesito. Las pruebas bueno, son ¿no? después de ese disco. Podría ser sí, algo que sí. tú vivieras juntos. Primero despachemos a él. Vengador, echa un vistazo. ¿Qué tienes? Muy bien. Inténtalo, anda. ¿Te cansas? Ni lo más mínimo. ¡Auca! Bueno. ¡Un ¿Te preocupa? No, ni no. lo mínimo. <coughs> Ah, que no tengo la. A ver, el ogro, ya que. Tenemos ataques. Tranquilito, amigo. ¿Otro ogro? Nada, es súper ágil el colega de. A tres, me vendría bien algo de ayuda. Como no tenemos mucho tiempo, te ayudaré. Ahí me ha dado bien, eh. Han comido. Venga. El Padre Supremo ha esperado cientos de inviernos. Puede esperar un poco más. Es divertido. Vale, quédate aquí mismo. Sí, señor. ¿Todo? ¡Descenso de los halcones! ¡Vamos! Este lo teníamos en el juego anterior. Vamos a poner este, total. Venga, hasta luego. Eso lo mantendrá ocupado un rato. Esperemos. Investía no el santuario el de Sutur. Ah, amigo mío. Era para eso. Ahora vamos a ese santuario. Nada, demostrando las cualidades. Eh, Ingrid. ¿Confías en los Aesy? No. Bueno, sé que no puedo confiar en ellos, pero necesito que ellos confíen en mí. Y eso solo va a pasar si creen que confío en ellos. Claro. Ya yo lo que no quiero es que sea ingenuo que pasamos por aquí la última vez que estuvimos en muspelheim parece que fue hace siglos nah, muy guapo eh muy guapo el tema de la espada que no me la de tir bueno es que claro ahora Tyr parece más puta mierda Tyr no eh, freyr quiero decir que me he equivocado freyr ahí está el santuario pero bueno guay ¿Por qué no vais a luchar con Toro o algo? ¡Esquí Alfa! Ah, que no llego. vale Pues importante lo que hay aquí ¿eh? Muy importante Aquí es donde estaba ante la mesa de, de Brock Y por ahí es por donde íbamos al puente Pero ahora esto está cortado Qué guapo, tío Me acuerdo de las pruebas de Muspelheim de Muspelheim de Muspelheim, de Muspelheim Ya está, vale Vale, importante, aquí veíamos Futur, ¿vale? Pero vamos a, a, a saber ahora la verdad completa. Ahí vemos forjando el arma de fuego. Okay. ¡Oh, que oh, inquieta! <risa> ¡Coño, qué hace esta! ¿Sabes? Para como un guerrero, te ¡Hombre, claro! Yo no, también me asustaba. Yo no me, no me lo esperaba. Me tú aquí? Una chica no puede visitar un santuario si quiere. No, las mujeres. aquí perdón. por la canica de Surtur. Puede. Ah, que tenemos la canica de Sutu. buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes lo que parece? Ah, vale. Esa es la historia de uno de los nuestros. Y puede que algún tipo de almacén. Vale, no, que la Esto parece más un desafío al destino. La cuestión es ¿qué estás haciendo tú aquí. Estoy con Verás. ¿Odin te ha dado eso? No es. Bueno. Sí, pero no es lo que. No estoy conchavado con él. Jamás le contaría algo sobre el bosque de hierro, si es lo que te preocupa. Y desde luego no soy su siervo. Lo dice la profecía, no yo. He de encontrar una canica. Eso iba a decir que entonces hay canicas escondidas dentro de los si quieres, ¿me santuarios. Vale. Pero ¿estás segura de que vas a quebrantar las normas? No hay ninguna profecía en la que salgas recogiendo canicas. No. Nuestro final no está escrito, ¿verdad? Vamos, campeón. Es ahí también con lo de campeón. Ay. Anda, hola. Una espada consciente. Ah, otra canica De Surtur Aunque no tiene alma Sigue por ahí en algún lugar No tiene alma Una vez hablaste de cómo se marcharon los gigantes Pues para Kratos ¿Una vez piensas en ellos? Continuamente Están lejos de aquí Lejos de Odín Y de Thor Pero Me pregunto a qué tierras han ido Qué mares habrán cruzado ¿Por qué? Quiero encontrarlos Voy a salvar a mi padre y luego... Los encontraré. Y los tomarás. ¿Quién es esa? No es surtur eso está claro. ¿Esta quién es? Escarcha. Sin Mara. Hmm. Creo que no he oído nada sobre ella. Yo no la recuerdo. ¿Quién es Surthur? Vaya, la pelea debió de ser seria. Sí, hasta que. Fuego y ¿No? hielo. ¿Y simplemente pararon? Ah, no, no, mira. Lo que pasa es que lucharon juntos. Ojo. Igual que nosotros todos, ¿no? A, ¿A que hasta ¿A se amigos. Y se liaron. Uh, buenos amigos. ¿Están? Sí. Creo que sí. Ah, bueno, me alegro por ¿Cómo me molaría este? en Pero verdad que su... se pusieran ahí todos, sabe? Amor hizo que Mayor de 18 años. una especie de criatura gigante. El Ragnarok. Y entonces... El Ragnarok destruye Asgard. Bye. Exacto. vi lo que hay en el santuario de Groa. Ha sido muy... peculiar. Oh, ¿recuerdas la serpiente en la que pusimos esa alma? Como para olvidarme de eso. La he visto. Está haciéndose más... grande. Más rápido de lo normal. Sí, tenía la sensación de que pasaría eso. Yo me quedo por aquí. No quiero que tu amigo vea que se le ha escapado un gigante. Por supuesto, pero ten cuidado, por favor. ¿Tú también, Loki. Besito. Ah, no. Se va. Bueno, hasta luego, eh. Ni un beso ni nada. Pues ya está, ahí te quedas. ¿Habrá muerto Thor? Sí, claro. Es Ever... ¿Se le escucha o no? Sí, sí, se le sigue escuchando, vale. Madre mía, qué tarde ha salido el sonido, gente. Lo reconozco, me he divertido. Au. Cuando acabé, había montañas de cadáveres, segados como trigo cortado. La lava corría roja con sus sangre. ¿Quieres ayudarme aquí? No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas. Te limitaste a ver cómo lo hacía tu padre. ¿Por qué tardas tanto? Tío ya está bien, ¿no? La cantidad de esas cosas que acabo de matar ha sido glorioso. Tienes razón. A Truth le encantaría. Desde luego estaría pasando lo mejor. Vale, siguiente. Tío, qué pesado eres. No me da tiempo a, a echarme para atrás más gente tú unos días no Vamos a hacerlo de nuevo porque he jugado empanadísimo, ¿sabes? Pero. Ah, la. Qué guapo, la, la espada me puede revivir. Vamos a intentarlo de nuevo porque madre mía, tú. Madre, madre mía. Vamos a ello. Y esta vez vamos a hacerlo guay. Se viene, gente. Lo reconozco, me he divertido. Cuando acabé, había montañas de cadáveres. llegados como trigo coordinado. La lava corría roja con su sangre. Genial, ¿quieres ayudarme aquí? No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas. O te limitaste a ver cómo lo hacía tu padre. ¿Eh? ¿Por qué tardas tanto? Pues porque hay un montonazo de peña y que esto es lo que viene siendo nada y menos. Venga, pillamos esto. la cantidad de esas cosas que acabo de matar ha sido glorioso le he dado le he dado al l 1 tío le he dado al sabes al, al puto estudo, tío pero hay veces que me va como con pues la tío. Estaría pasando lo mejor que tú <risas> gente vale, no lo tiro ok y esta musiquita, tío rara, ¿no? podré me equivocar de botón, colega. Eh, Podrías haberlo hecho en cualquier momento. Parecías manejarte bastante bien, la verdad. Vale, vale, lo has matado, Thor. Ahora, ¿a mm. dónde? Déjame ir a ver. Tenía plena fe en ti, ¿sabes? En cambio, Kratos te lo habría protegido más. A ver, me cago en todo, por aquí Parece será. Que ¿no? tenemos que ir por esa puerta. Vale. Thor. No es impresionante. Digno de un dios. Eres un dios. El Mjorni, ¿no? Desde luego que sí. Y yo también. Y a qué guapa, ¿eh? La fotografía esta. Ojo, eh, se lo ha dicho. Eres un dios que yo también. O sea que yo también soy digno de pillar el martillito. Ojo que igual en vez de que <ríe> te imaginas, en vez de que Kratos se lleve el martillo, se lo lleva este, el, el, este el este Atreus y lo maneja. Está? ¿En la lava? No sé. Me pilla justo arrastrándome la nariz. ¡Oh! No. ¡Ah! ¡Oh, ¡Maldición! Un consejo. Meter la mano en la lava nunca resulta agradable. No estaba pensando. Bien. Es mejor así. Vale, vámonos de aquí. Ah, oh, Loki. No trates de engañarme otra vez. Eres buen chaval, pero no dejas de ser un gigante. Y disfrutaría mucho matándote. ¿Por qué no te suicidas entonces, tío? Que tú eres un gigante también, o sea... ¿Qué has hecho? Loki La grieta brilla más Mira, ¿ves? Mira, una de estas frases está completa Podemos leerlo ¿No puedes traducirlo? Aún no Tengo una pequeña teoría Creo que si encontramos lo que falta Podemos usarlo para mirar ahí Sin, ya sabes, perder un ojo O peor Pero mira, hacemos un buen equipo ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que hacemos un buen equipo? Igual que Baldur y tú. ¿Os portasteis bien ahí fuera? Thor fue genial. Aprendí mucho de él. ¿Has aprendido algo de él? ¿De verdad? <risa> vale. ¿Qué le has enseñado al chaval? Nada. Dime qué quieres que le enseñe. Exacto. Ah, me preguntaba dónde estaba eso. La verdad, tuve una buena idea. ¿Cambiaste de opinión? No sé bien por qué estoy en Asgard, pero ahora sé que no para espiar. Debes saber que puedes confiar en mí. Y si voy a ayudarte a llegar hasta el final, necesito poder confiar en ti. La confianza se gana, entiendo. Coge esto y averigua el resto. Si vas a quedarte, claro. Vas a decirme lo que estás buscando realmente ahí. Si traduces esto, te lo contaré todo. Y en eso, jovencito, puedes fiarte. Madre mía, experiencia de Atreus 2500, vuelve al cuarto de Atreus. Vamos a pillar primero estas cosas, es que claro, es que puedo... A lo mejor soy Odín, tío. ¿Sabes? El futuro es que yo sea Odín, ¿te imaginas? ¿Eres siempre tan duro con Thor? Soy pelirrojo. Parece que le tienes manía o algo. ¡Uh! Estás siendo un poco indiscreto. No, a ver, entiendo lo que dices... Pero no es nada de eso Es... Bueno La verdad es que no entiende otro idioma En serio Trata de ser amable con él Y ya verás lo que consigues Eh... Ojo, ¿Sue... no estaría mal la teoría, eh? Sobre la espada El alma que tiene dentro se llama Ingrid No sé por qué no puedo oírla ¿Alma? ¿Quién dijo nada de...? Mira, hijo Te doy un consejo no dejes que nadie te pille hablando con tu espada, ¿vale? Daría muy mala impresión. Ok. A pillar algunas cosillas. Mira, esto que es te odin. Topa top a mí. Topa a mí. A ver qué tenía Odin. Ah, sí. siento de monedita. Muy bien, ahora ven, juguín. ¿Cómo? ¿Qué tienes ahí escrito? ¿Te imaginas que ahora miro yo esto? Estaría guay, ¿no? Que pudiéramos intentar al menos mirarlo. Y dijera una frase, no, no, mejor no lo miro que no quiero perder un ojo. Una piedra lunar resplandeciente que fluctúa con el poder único accesorio, capacidad rúnica. Vale, un poquito más. A lo mejor son 10 puntitos. Eh, ok, pues vámonos de aquí. No hay, muy, no hay más. Y eso... Bueno, ya es que tampoco podemos, tampoco podemos sacar el arco ni nada. O sea que... Qué guapo lo de la espada. La pregunta es ¿me la podré llevar o no? La cosa es... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que, eh, desde que Atreus se fue de de la zona de Kratos? Del árbol de, de la zona esa. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Esa es mi pregunta. Vale, entiendo que tendré que dormir, pero antes vamos a echar un vistacito por aquí. A ver si se encuentran algo. ¿Ahora estás tratando de hacer amigos? Como he sí. ayudado al Padre Supremo... Según tú, ahora somos aliados Sí, mientras no tengas intenciones ocultas Verás interesante? Ya no tienes ni idea de lo que estás haciendo aquí, ¿verdad? Estamos engañando al... Estamos engañando también a, a Hinda, Mientras que yo veo lo que son realmente Nadie dice nunca lo que piensa uh -huh. Unos le mienten al mundo Otros se mienten a sí mismos si no se dan ni cuenta Y luego estás tú No sabes lo que quieres Ni siquiera sabes quién eres Pero espero que tengas clara una cosa Te voy a estar vigilando Investigando sí. en la Vale, ya nos veremos En un combate es que además yo me esperaba que fuera Kratos quien, quien luchara contra Heindal, la verdad. Y ahora me imagino que será el chaval. Será Atreus. Me imagino, claro. Eh, bueno, pues me voy, ¿no? Así si es que aquí no hay más nada. Eh, hay que mirar lo del cuerno, ¿no? Porque no... Qué bien. Vale, el cuerno. Vamos a eh, armadura, accesorio. Tenemos una nueva que es esta. Bueno, no está mal. A ver, había uno. Este era, coño, este era. ¿Y por qué no lo he visto? Vale, eh, los ataques cuerpo a cuerpo contra un enemigo afectado por el efecto sónico aumentan en gran medida el aturdimiento. Vale. La flecha sónica en estado mejorado y. Al usar piedra de ira o curativa, recuperas una flecha rúnica y se reduce el tiempo de reutilización. Eso es verdad, tío. Esto es verdad. Pues vamos a quitar la, la sónica, ¿no? Vale, pues tenemos potencia rúnica, así que puede estar bastante bien. Ah, y yo iba a mirar eh, metas, no, códice, bueno, metas, la senda, de cabeza al fuego, en curso. Eh, ¿Qué es esto todo? Ah, coleccionables y demás. Tenemos 32.000, qué guapo. Vale, eh, saber, eh, ¿qué quiero saber? Pues quiero saber lo del cuerno del colega este. ¿Marcadores de saber o qué era? A lo mejor ya lo he leído y se me ha ido la olla, sabes, pero bueno. Heimdall con el Gaia Horn, pues eso es lo que tengo yo que leer. Lecciones, ah no. Mata de matanza de gulones, vale. Entiendo que esto estará bien, ¿ok? Lecturas de runas, la reventadora, no respires. Hombre invierno. Pergaminos. Aquí está. Acerca del Gallaghorn. El Gallaghorn constituye la única excepción al principio de la armonización bilateral de los viajes entre reinos. En lugar de un portal para salvar el espacio entre, entre dos reinos, puede permitir el paso simultáneamente entre varios reinos siempre que haya infraestructura establecida. Y el cuerno suene con el aliento de un dios lo suficientemente poderoso. Así que Kratos podrá hacerlo en un futuro. Espero. Cuando matemos a, a Himdal. O Kratos lo mate No sé quién lo matará al final. ¿Se comportó el padre? Sí. Bueno, mejor de lo que imaginaba. Supongo. ¿Es la espada del estudio del abuelo? Ah, sí. ¿Sí? Se llama Ingrid. <risa> Hola, Ingrid. Me alegro de que el Padre Supremo confíe en ti y hayas sobrevivido a tu primer día. Eh, yo también. Mañana hablamos sobre las Valquirias. Claro. Vale, pero yo voy a volver a casa o no voy a volver a casa. O me voy a quedar aquí ya para siempre. Mira, aquí tiene... ¿Quién es esta Valquiria? ¿Será Sigrun o será otra? Freya no es, ¿no? Entiendo. Yo creo que es Sigrun, puede ser. O sea, la reina de las valkirias. La nueva reina de las valkirias que ya no está tampoco. Bueno, pues vámonos. Este ha sido un día de lo más raro. Exacto. Y que lo digas. Y que lo digas, bro. Lo que pasa es que ahora tenemos que intentar encontrar pues, las otras piezas, ¿no? Es la misión principal que tenemos, con, al menos con Atreus. Y luego con Kratos no sé cuál será la misión principal suya. ¿Qué está haciendo? ¿Está escribiendo alguna runa o quitándole el polvo? Eh, Se te ha ocurrido, ¿no, Atreus? Utilizar eso... Para cambiar lo que significa... Eso era de padre. ¡Ojo! ¿Qué piensas hacer? Está preocupado. Buenas hermano, no hay novedades. Tengo un plan. ¿En serio? A ver si. Ojo. Odín se ha alargado. Thornas. Pues ¿Qué? Lo harías otra vez. Sí que puedo, pero no sé. Pero para qué? qué? qué? Son el destino de estas tierras, no. ¿Quieres verlo? Saber lo que saben. No las encontrarás muy dispuestas. Al menos las encontraría. Por dónde empezamos? Por Midgard. Pero aunque Atreus esté en Asgard, sin un ejército no lo traerás aquí de vuelta. Antes deberíamos reunir un. Sí, nada como una guerra catastrófica para mejorar la situación. El chico parece bastante capaz. Puede que si le dieras algo de tiempo... Tú tienes parte de la culpa. Tú alimentaste su estupidez, su confusión. Odín, El cual ahora no, no está... Pero si Odín quiere robarme a mi hijo, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Tu naturaleza siempre ha estado clara, Kratos. Pero tú, Freya... ¿La guerra como primer recurso? Ya no te reconozco. Ojalá las Nornas te digan lo que necesitas. Quizá lo que yo te diga ya no sirva. Tyr, detente. En este momento no debemos dividirnos más. Ven, siéntate, por favor. Que claro, es que puede ser tierno. Luego tienes sus comentarios que puede no has ser dicho mucho. La verdad me sorprende que precisamente tú quieras encontrar el destino. Pues Pero sí. Tus instintos nunca nos han fallado. Busquemos a las nornas. Pero vamos, que si sabemos qué pasa... A ver, él quiere asegurarse de que muere, ¿no? La palabra del destino se ha iniciado. Pues lo vamos a dejar justo aquí, gente. Espero que os haya no molado. No aconsejar a nadie. Solo quería ayudar al chico a obtener respuestas. Y he fracasado. ¿Y ahora qué debo hacer? Ya se está haciendo la víctima. el centro de todo esto. Siempre has estado ahí. Por eso precisamente te encerró Te tiene un miedo terrible. Lo dudo mucho. Es cierto, y no solo por una profecía. Nadie ha conseguido unir los reinos como lo hiciste tú. Ahora soy alguien distinto. Y por eso Tyr murió. Yo también me he perdido, y más de una vez. Pero creo Tiene más sentido de que Odín que lo matase que más que lo encerrase, ¿no? Es la senda que te lleva hacia ti mismo. ¿Me harías aceptar mi destino? ¿Llevar a tus ejércitos a la guerra para procurarte venganza? Si procurarnos justicia no es tu propósito Más vale que busques otro Por tu bien <ríe> Mientras tanto el otro Golpeando la mesa Cuando quieras buscar a las Nornas Te acompaño Estoy tomándome un descanso eh, Hacemos un... Cuadrado, círculo, triángulo, eh, joystick derecha, joystick izquierda, 360 grados, cuadrado, triángulo. Orbe rojo, orbe rojo, orbe rojo. ¿Eh? sabes por dónde voy, no, Freya? ¿Un minijuego? Eh, ¿Un minijuego? ¿O no? ¿No, Freya? ¿No? Bueno, pues nada... ¿Y esto qué es? Esto es una misión secundaria por la cara. No vamos a hablar. De momento lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Próximo capítulo veremos qué tal y qué hacemos y qué todo porque queremos ir a por las Nornas a ver dónde cojones están, en qué reino estarán, en qué zona y todo. Y cómo serán, ¿sabes? Porque eh, conocemos a las hermanas del destino que imagino que hablaremos un poco por el camino de eso. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Ah... Dios.